¡Que hay pequeños players! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! La gente no para de preguntar... ¿Qué diablos está pasando con la saga de Kingdom Hearts 2, Unchained y Union Cross? Pues para eso vamos a hacer este vídeo. Bien, nos remontamos en la era de los cuentos de hadas, suceso antes de Birba Nos situamos en Albaburgo, una ciudad que está liderada por cinco órdenes, cuya cuyo, cuyo cada orden tiene el objetivo de reunir looks. Cada por posee el libro de las profecías, que se trata de un libro que revela el futuro, ya no sabemos si se centra en toda la historia de Kingdom Hearts o simplemente se centra en la historia del juego, y la última página del, del libro revela que el mundo eh, será sumido en oscuridad. Tema principal de cada juego de Kingdom Hearts. En este juego hay millones de portadores de llave espada y tú es decir, nosotros encarnamos a uno de ellos cuya misión principal es eh, recolectar looks entre mundo y mundo Ya bien, puede ser mundo de Disney que es lo que Kingdom Hearts se centra Esto es solo una base previa del juego porque lo que nos interesa de verdad es qué diferencia hay entre un juego, es decir, el Key, el Unchained y Union Crow. Veamos El Kingdom Hearts Key termina con la guerra de la llave espada, esa gran famosa guerra que nos cuentan desde Birba y y nosotros no teníamos ni idea de cómo sucedía. Pues mira, bastante patética, la verdad. El jugador, es decir, nosotros, nos enfrentamos a los líderes de, de cada orden y muere. O eso te da a entender el juego, porque antes de... o eso hubiese ocurrido si no hubiesen llegado FM, Skull, y nuestro Chiricy hubiese desaparecido. En la última edición del juego, nuestro jugador se encuentra mirando al horizonte en Reino Encantado, es decir, el reino de la del Durmiente. Una cosa que sucede en Kingdom Hearts Key, que no sucede ni en Alchainer ni en Union Cross, es que se revela el dueño del de Chiricio Oscuro que sale a mitad del juego. Al fin y al cabo, la diferencia entre un juego y otro es bastante corta, por así decirlo, porque en el chip solo te cambia el final y te dicen quién es el portador del Chiricio Oscuro. Lo demás, Aquí viene Van a contarnos qué pasa con Unchained y qué con Union Cross Bien, yo voy a hablaros de la diferencia entre Anchain Key y Union Cross en comparación con Kingdom Hearts Key que salió un año antes en Japón nada más y que era de PC Me voy a centrar en la historia, vale Anchain en comparación con el Key es totalmente igual Es tal cual conocemos en el Key La única diferencia sí que puede haber es que se saltan totalmente la gran guerra de las llaves espada se saltan eh, quién es el dueño del Chiricio Oscuro y se salta la escena post créditos del Ki que tiene referencia de que mira al horizonte y se encuentra en el mundo de la bella durmiente cuando Anchen Ki terminó que fue justamente en las misiones de Agrava últimas que hubieron de encontrar a Abu cuando encuentras a bu por, por fin, que te tiras como todo el juego buscando a Bu sin ninguna pista. Cortaron el juego. Y en marzo barra abril se estrenó a nivel mundial el Union Cross. Ya es totalmente un argumento diferente al que conocemos tanto en Anchenki como en el Ki. Porque es la continuación de la gran guerra de las llaves espada algo que no ha salido a nivel global, solamente en Japón, entonces nos encontramos que misteriosamente nuestro personaje no ha participado en la guerra y si ha participado no la recuerda, el argumento por tanto se va a centrar en que conoceremos a un personaje muy querido que es Ventus en Union Cross y dirán que son los nuevos líderes de las órdenes que los augures fundaron unos años atrás. ¿Dónde están estos augures? A día de hoy no se sabe. En una de las conversaciones de nuestra querida maestra Ava y el maestro de maestros se revela que el mundo de Union Cross es como un mundo paralelo totalmente igual al anterior pero que en este caso la gran guerra no ha sucedido, o más bien los portadores que participaron en ella no recuerdan tal acontecimiento para así evitar cualquier recuerdo desagradable o al menos eso es lo que dice el maestro de maestros también revela que de los cinco nuevos líderes que hay para las nuevas órdenes solo uno de ellos tiene una copia del libro de las profecías y que utilizando dicho libro puede moldear el mundo a su antojo por tanto también cuenta que si cualquiera de los cinco líderes, o en este caso el resto, que son cuatro, porque uno de ellos sí tiene el libro, le pusiera mano, la oscuridad reinaría nuevamente. Por tanto, volviendo al tema de, de los mundos paralelos, yo creo que, aparte de que el juego todavía no se ha terminado porque se está actualizando a día de hoy cada mes, yo creo, tengo la teoría de que se sustentan de la base de las dos ciudades de paso que se comentan en Kingdom Hearts Drip Drop Distance cuando Joshua cuenta que existen dos mundos paralelos diferente tiempo, pero totalmente interconectados por un portal. Entonces yo lo que creo es que el ki barre Anchen ki, porque los dos son el mismo argumento, la única diferencia que puede haber es que son dos mundos paralelos en el que uno te sucede la gran guerra y termina ese mundo ahí y trasladan a los Dandelions a ese mundo paralelo donde la guerra a lo mejor no ha acontecido o sí ha llegado a acontecerse pero nadie lo recuerda porque así lo quiso el maestro de maestro ¿por qué? supongo que lo sabremos al final del juego así que aquí es la gran diferencia entre el juego de pc y el juego de teléfono que en uno sucede la gran guerra y en otro se da por hecha y olvidada. Para lo que nos siguen, sobre todo nos salireis por el tema del proyecto en español que tenemos de Kingdom Hearts Key general, con sus subtítulos de Anchen Key, El Key, Vancouver y Union Cross en castellano. Vale, pues voy a haceros, bueno, los dos vamos a haceros un, una breve explicación de cómo lo tenemos estructurado por si hay algún tipo de problema ya que nos han llegado varios comentarios sobre el tema de que Pasábamos del Kia al Union Cross y nos decían por qué no había me metido la parte de hacer por qué no sale Ventus por qué no sé qué no sé cuánto y un montón de porqués pero teníamos que hacer este vídeo para explicarlo todo y vamos a ello Después de mucho debate hemos acabado fundiendo la lista de reproducción de Unchained y Kia, a ver Unchained y Union Cross y el Qi en una sola lista de reproducción porque como bien ha dicho antes van al fin y al cabo la historia del Kia y la historia del Unchained son prácticamente la misma. La única diferencia es el final, en la que también lo hemos incluido en la lista de reproducción, eh, justamente después de lo de, de Agava, que de es la diferencia Agaba. entre juego y juego. Ahí lo único que queremos, que queremos resaltar es la diferencia que hay entre el Chi y el Unchained, para luego ya pasar directamente eh, la, lo que viene, la historia que, que le sigue. Cogimos las escenas del back cogimos las escenas de... Anchenki, Unión Cross y el Ki Y lo fusionamos todo para que todo sea una sola línea argumental Así no os perdéis nadita de nada Nadita de nada Porque cuando llega a grada, que es lo que hemos comentado antes Que es la parte que se diferencia entre un juego y otro Pues posteriormente pasa la gran guerra de la llave espada Y luego pasamos a Unión Cross Que es ese famoso mundo paralelo que todos conocemos ahora y que próximamente se irá viendo flashback de aquel momento que en el ki quitaron. Claro, es que a nuestros oídos llegaron de oh, es que en el juego de Unchained no han metido la guerra, ¿por qué no han metido la guerra? ¿y por qué hay flashes de la guerra? Bueno, mi alma, pues aquí te lo explicamos tú. Exacto. Por eso directamente una lista de reproducción que esté todo todo todo fusionado Pasa la gran guerra, entramos en Union Cross, que supuestamente es la continuación de, de tal porque no lo recuerda a nadie Y seguimos actualizando Tomás Caico para que lo entendáis bien Y así, para todos los seguidores de esta saga como nosotros, pues estemos al día y no nos perdamos ni un solo detalle. Antes os dejamos una pequeña notita express, que es que hemos pensado en traducir al castellano eh, Final Fantasy, Dissidia, uh, Opera Omnia Creo que se llama, perdón, eh, la incultura. Ahora que está para teléfonos móviles y totalmente en inglés. Oficial y lo podemos traducir y hay gente que lo ha pedido. Oye, ¿y por qué no? Podemos probar, hacer un pequeño vídeo con la introducción. Sí, en el capítulo 1. Y si tiene éxito y tira para adelante, pues. Pues seguimos. Seguimos y si no, pues nada. ¿no? Pues lo bien. hemos intentado. Sí. Era solo esta pequeña notita y ya nos podemos ir todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Pequeños Players. Si os ha gustado, dadle a like. Suscribiros, compartidlo. Y no le deis a dislike porque sabéis que los dislikes son muy malos y muy feos, chicos. En la cajita de descripción tenéis todas nuestras redes sociales. ¡Hasta, hasta el chau. próximo vídeo!